Liderar significa dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición. Pero para las personas que tenemos discapacidad intelectual, autismo o parálisis cerebral, liderar es mucho más que eso. Liderar eh, es eh, ser el representante de una asociación, ser la persona pues, que eh, va un, a cualquier sitio y entonces pues, defiende eh, los derechos, ¿no? expone sus opiniones y tener pues, la oportunidad de expresarse ¿no? libremente, de que la sociedad vea de que esta persona también pues, puede eh, hacer, eh, pues, dar su opinión. Pues en poder ayudar a personas con discapacidad que tengan peor, peor situación que nosotros. A mí el liderazgo es para que nos dé portación y nos dé capaces de hablar y expresarnos entre nosotros. Apoyar a la gente y para ellos mismos. El saber escuchar, eh, entender, ponerme en, en, en, en distintas situaciones. Anteriormente, eh, a la, eh, las personas no tomaban la decisión por, sobre sí mismas. La tomaban a los familiares, las personas de apoyo y tal. Las personas con discapacidad que tenemos un eh, eh, montón, eh, montón de ideas, eh, muchas ganas y son de falta que nos den ese, ese espacio. Durante los últimos años nos hemos unido para luchar por nuestros derechos. Hemos conseguido importantes logros, como recuperar el derecho al voto, acabar con las esterilizaciones forzadas y sobre todo que no nos puedan incapacitar. Ahora queremos estar donde se toman las decisiones y tener representantes en nuestras organizaciones. Las la personas con discapacidad eh, debemos estar en los órganos de gobierno, debe de haber la misma, la misma cantidad de gente, tanto en, en las juntas directivas como en cualquier otro sitio. La verdad que me siento orgullosa por hacerlo, pero también es un, un poco, no miedo, pero dificultad porque te representas a toda la discapacidad intelectual. Un representante debe tener, pues eso, mayormente, tener compre comprensión a, a, todas las, a, a todas las personas con distintas necesidades de apoyo. He ido, de hecho, a colegios a dar ponencias sobre eh, igualdad, he tenido también la oportunidad de dar, pues, explicar a los niños sobre el tema de la igualdad de género, darles una visión